Hola, Katia, aproximadamente estás por, por estas tierras, hablándonos sobre un tema importantísimo. Por favor, preséntese a la audiencia y convóquelos a este evento importante que desde aquí ya esperamos con ansias. Sí, buenas tardes. Pues con un enorme gusto, Yantai, de poder compartir con los compañeros... Eh, estas reflexiones que bueno venimos trabajando yo eh, actualmente estoy laborando en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena en donde tenemos pues un proyecto de, de formación política bastante amplio que pasa por eh, el trabajo territorial pero también pues por revisar ciertas categorías para poder efectivamente pensar eh, otro mundo posible y abrir otras posibilidades de acción entonces, eh, vamos a estar trabajando eh, estos conceptos, sobre todo desde la visión de un Marx eh, nuevo. Queremos descubrir un Marx para este siglo XXI y eso nos coloca eh, pues en una en una nueva perspectiva porque tratamos como de pensar los problemas que tenemos actualmente en América Latina pero también ya a nivel global, uno no puede pensar este, efectivamente sin tomar en cuenta este marco global y lo que se está viviendo actualmente, pero además hoy en día tenemos una situación privilegiada que es eh, el tener acceso a manuscritos que nunca se han conocido de Marx, entonces esto nos permite como ir más allá del marxismo ortodoxo, ¿no? doctrinario que tuvimos en el siglo XX y poder pensar pues, de una manera renovada nuestra realidad política y sobre todo con categorías que siguen siendo muy vigentes y muy potentes para pensar otros mundos posibles. Eh, Katia, si nos puedes adelantar, también se abordará seguramente el nuevo Marx y su relación con los nuevos sujetos sociopolíticos emergentes, especialmente en Aviala, con aroma a tierra, con aroma a, sangre, a sudor a amargo, como decimos los campesinos e indígenas, ¿correcto? Sí, efectivamente. Eh, eh, parte de este, de, de este intento de descolocar a Marx, donde se colocó eh, por el marxismo tradicional, pues significa como explorar otro tipo de, de conceptos, de categorías que también quedaron sugeridas dentro del pensamiento de Marx y que sin embargo no se los tomó en cuenta porque el abordaje fue bastante doctrinario. Entonces se pensaba que solamente con eh, la contradicción capital-trabajo se podía explicar la realidad, no y entonces ahí la categoría pues, más importante es la de lucha de clases ¿no? el obrero, entonces este centralismo, como, como en este sujeto histórico, dejó de lado otro tipo de actores que son pues, fundamentales para las realidades de nuestra América y nosotros vamos a, a intentar no solo como visibilizarlas, que ya estaban de alguna manera presentes también en Marx, como, como ciertas hipótesis de trabajo, él era el menos ortodoxo en su pensamiento, y, eh, y además también tenemos que dar pasos nuevos, es decir, tampoco podemos pedirle que Marx nos explique todo, o sea, es necesario que sigamos pensando desde nuestras realidades, pero obviamente pues el, el pensador Moro pues nos sigue acompañando y todavía tiene mucho que decirnos.